El enigma de las figuras de Nazca. En el desierto de Nazca, en Perú, existe uno de los más grandes misterios del mundo, fuente de innumerables teorías y fascinación de los entusiastas de lo desconocido. Casi mil líneas que forman diversas figuras se extienden por kilómetros en el desierto, de las cuales no se sabe para qué fueron creadas ni tampoco por qué extrañamente no se han borrado tras el paso. ...de cientos de años. Sin embargo, son las inverosímiles figuras de gigantescos animales... ...las que han llamado la atención de todo el mundo desde su descubrimiento. Y de Lima tomamos un taxi, después de un taxi tomamos una mototaxi... ...después un autobús y seis horas hacia el sur de, de Perú y llegamos aquí a Nazca... Y bueno, me voy a bañar, pero me da un poquito de miedo porque vean cómo se tiene que calentar el agua. Me dijeron que con ese aparato que tenía que subirle aquí va a pasar energía o electricidad para allá y entonces va a caer el agua caliente, pero pues eso es electricidad y el agua el agua conduce electricidad, así que me da miedo meterme a bañar, ¿qué tal si me electrocuto? Incluso incluso el, el aparato dice OVNI, o sea, es tecnología extraterrestre, vean. Yo no sé si alguien había usado este tipo de, de mecanismo para calentar el agua. Habíamos, bueno, en México hay unas resistencias que son más peligrosas, se conectan a la luz y directamente al bote con agua, se calienta el bote y tienes que desconectarlo y pues ya usas el agua caliente, eso es peligrosísimo. Si muero ya saben por qué fue, pero bueno tengo que bañarme Así. Fue la alemana María Reich quien entregó su vida al estudio de estas enigmáticas figuras A tal punto que todos los días recorría el desierto tratando de entender aquellas representaciones Llevaba una escoba con la que limpiaba aquellos trazos cubiertos de arena milenaria Y su aspecto se volvió tan deplorable que la llamaban la bruja del desierto Es una experiencia increíble que ya me encuentre aquí en Nazca y muy próximo a conocer estas líneas tan misteriosas que han causado diferentes eh, ideas, opiniones y hasta teorías de cómo fueron realizadas. No sé con lo que me vaya a encontrar, solo sé que estar aquí me hace sentir inmensamente feliz. Vamos en busca de las líneas de Nazca. Entonces dices que esta es el área restringida. Sí, de acá para adelante empieza el área restringida. Porque aquí ya están las líneas. Acá hay líneas, ya. Esto es patrimonio de la humanidad. Ah, ok. Desgraciadamente, la panamericana ha partido en dos el desierto. A la derecha, a la izquierda. Ah, la panamericana, cuando la construyeron, partió el... en dos al desierto. El desierto, donde están las líneas. Sí. No sabían la. O no tenían tanto renombre como la tienen ahora. Solamente sí. eran líneas. ¿Cómo cuándo hicieron la panamericana? La panamericana hicieron en el 37. ¿En el 37? ¿Y las líneas cuándo fueron? pues, 47 ¿no? 47 Ok 10 años después 10 años después Ya se descubre la primera figura La gente sabía que había líneas porque se pueden ver, pues desde las colinas, no es necesariamente volar, ¿verdad? Porque había líneas en la ciudad, no había antes Había sí. que en la ciudad se han destruido, la, la organización las ha destruido Ah, ya, ¿antes había más líneas y fueron destruidas? Sí, han sido destruidas por la oh. gente, la organización Sí Toda la ciudad es una zona arqueológica. ¿Toda? Todo es una zona arqueológica. Si tú haces algo en la ciudad, probablemente un agujero de 3, 4 metros, posiblemente encuentres algo. Sí. O sea que todavía esto se puede, bueno, hay, se pudiera escarbar y encontrar muchas otras cosas. Todavía. ¿Todas esas montañas sí ya han sido exploradas? Sí, pero no se puede ingresar ahora. Ok, sí, ya. O sea, aquí si caminamos es un delito. Cinco años de cárcel. Cinco años de cárcel. Le tomamos una foto. Wow. Sí. Si nos tomamos una foto aquí abajo, son sí, cinco años ¿toma? de cárcel. Acá unos metros está bien, unos tres, cuatro metros. Pero sí. en medio del desierto ya no. Ya. Ah, Entonces, ya. Se da cuenta como si te estuvieras orinando en una pared macho picho. Así, sí, sería, sí, así wow. sería la ofensa para la gente del pueblo. No puedes ingresar a desierto. La raíz del misterio se debe a que fueron plasmados reptiles, aves, arácnidos, plantas e incluso un mono. Todas criaturas y formas de vida inexistentes en este inhóspito desierto. ¿Quiénes las crearon? ¿Con qué propósito? ¿Qué significan? Estas y muchas más preguntas aún no se han resuelto. Estas son las líneas de Nazca. Esta es la línea más famosa. ¿sí? Esta es la línea del solsticio de invierno. Okay. El 21 de junio en este hemisferio es el día más corto del año. El solsticio de invierno y el sol se oculta exactamente al final. Allá, al final Esta final, línea interesa, ¿no? del solsticio de invierno. En la parte de allá hay otra que es el solsticio de verano, el 21 de diciembre el sol se oculta allá. Ahí Entonces para el sol de llegar de una línea a la otra línea y de regresar, de demora 365 días. Wow. Estamos en las líneas de Nazca. Y mi primera impresión es maravilloso. Estoy sumamente emocionado, estoy feliz de encontrarme en este lugar, que efectivamente es un gran, un gran misterio, como escuchábamos al guía, tiene más de 40 teorías sobre qué son estas líneas, estas figuras, qué significaba, quién las hizo, es completamente un enigma, y el estar aquí, y el investigar, el tratar de comprender, el observarlas, es maravilloso. Debido a que las gigantescas figuras solo pueden ser percibidas desde una altura considerable desde el aire, se ha especulado con que se trata de una especie de pista de aterrizaje para naves extraterrestres. En mi recorrido por este lugar para ver en persona cómo están formadas estas líneas, pude apreciar las llamadas figuras de las manos, el árbol y la lagartija. En el fondo tenemos... Lo que le llaman las manos, aunque en realidad, eh, como también lo comenta el guía, es una rana. Parece más una rana, incluso, eh, recuerdo mucho la, la forma en los petrograbados que encontramos en Panamá. En el lado derecho, donde cuando, cuando cruza la Panamericana, encontramos... La lagartija. Una figura que es cortada por la Panamericana. Comenta el guía que en los años 30 construyen la, la panamericana y hacen el corte a esta de las figuras que solo son encontradas después del, del año 40. Así que en ese entonces no les tenían pues, la importancia, ni el cuidado, ni el conocimiento de qué eran estas formas. Y no sabemos hasta qué tiempo más seguirá existiendo el misterio. Para muchos, las figuras de Nazca son el producto de una intervención desconocida, ya que resulta inconcebible que las antiguas civilizaciones pudieran tener un artefacto volador para poder apreciarlas, o dirigir su creación desde las alturas. Es por ello que algunos investigadores relacionaron su existencia con la teoría de los antiguos astronautas y con posibles contactos extraterrestres de las civilizaciones andinas precolombinas. Algo que no muchos saben es que hay más figuras en este desierto de las que hemos visto. A escasos 10 minutos de este lugar se encuentran las figuras de Palpa. Gigantescas representaciones humanoides que se encuentran en las montañas, las cuales se creen que son mucho más antiguas que las halladas en Nazca. Algo que las distingue es que los trazos se notan más burdos y las figuras creadas son sumamente diferentes a los perfectos trazos de Nazca. ¿Qué representarán estas extrañas figuras que vigilan el desierto desde las montañas? ¿De qué desconocidos sucesos habrá sido escenario esta región en la antigüedad? ¿Podrían tratarse de figuras inspiradas en seres venidos de lugares recónditos del universo? ¿O serán los vestigios de representaciones artísticas, mitológicas o astronómicas de antiguas civilizaciones americanas? Esta es, la, esta es la primera manifestación de arte. Aquí nace la idea de dejar un rastro, líneas, grabados, 5000 años de antigüedad. Aquí nace la primera manifestación. Fue decir que es el nacimiento de las líneas de Nazca. La idea nace acá. Hay casi 500 petroglifos. 500 petroglifos. En una, una pequeña colina. Están ¿no? a 10 kilómetros de palma. Entonces es la primera manifestación que se encuentra concerniente a las líneas de Nazca. Después, ¿Cómo se llama el lugar? Chichitara. Chichitara. Ajá, lluvia de arena significa en el idioma antiguo okay. lugar. Entonces, después con el tiempo, pasan de las piedras, se hacen más grandes, ya pasan a las montañas. ¿Viste? acá tienen 10 centímetros, 20 centímetros, acá tienen 10, 12 metros sí, sí. se hicieron más grandes sí. el estilo se mantiene después de casi 2000 o 1000 años ¿Sí es ¿sí? el mismo estilo de los sí. petrograbados a la figura que vemos acá las montañas, mira, es el mismo estilo exactamente ¿Ah? te sí. das cuenta que pasan de las piedras a las montañas ahora las ya crecieron, ya, ya están en las montañas pero sí. todavía no están en el desierto Okay. Entonces, en, este, en esta etapa eran para que la gente la, gente la vea. Sí. La gente que caminaba por acá Las la podía ver. O sea, tenían un mensaje escrito. Exacto. Era como un escrito detrás. Había un mensaje escrito. Lo que representa, le decimos la familia de Chamán. ¿no? Okay. Supuestamente esta persona es el líder de esta comunidad. Sí. El líder está con una máscara. Esto ya que es una máscara de oro que le okay. cubre el rostro. Okay. Y esto es cabello, esto es cabello humano. Antiguamente sí. las nazcas o los paracas se caracterizaban ya paracas volviéndose nazcas se caracterizaban por el cabello largo. Okay. Los hombres tenían cabello de casi 5 a 4 metros de largo. Wow. Así se distinguía la clase social por su cabello okay. largo. Por eso nace la frase dónde está el pelucón. Quiero hablar con el pelucón. Ah, porque que era que que el que tenía el cabello con la largo. Que, tenía que mandaba. ¿eh? Ah, okay. Las de palmas son incluso mucho, mucho más misteriosas que las de nazca sí. Mira esto. Sí, es, es, es, una figura extraña, pero es lo que dicen que es una ballena, ¿verdad? Sí, hay otra que te parece, tú está en el libro ahí, en tu libro uh -huh. que has comprado. Hay otra okay. que tienen extraterrestres ahí. Oh, sí. En palpa. Wow. Tienen la cabeza alargada, figuras con la cabeza alargada. Es como, acá también tenemos como un grupo de personas. Sí, hay como un grupo de una familia, un grupo de personas. Mira. Sí, incluso esto tiene como, no sé si usaban penachos. Han utilizado coronas, coronas sombreros. Sombreros. sombreros. Okay. Ah, tuvo una vida muy austera en este lugar, ¿okay? ella vino de Alemania, vivió en Cusco, trabajó en Lima, hablando español y traductora también, ¿okay? es la persona que descubrió las figuras de Nazca, la araña fue la primera que descubrió, ella descubrió la araña. ¿okay? ¿En qué año descubrió? En la... 1947, se dio cuenta que una de las líneas hacía curvas y estaba caminando en las patas de la araña. ¿Ajá? Está estaba caminando en las patas de la araña acá realizó ya su primer libro se llamó el secreto del desierto lo publicó en dos idiomas en alemán y en inglés Secret of the desert and el secreto de del desierto sí, Ajá. Su, su teoría de maría rey se basa más que nada en los hallazgos que hizo y en la comparación de que los nazcas utilizaron la, las matemáticas para explicarse sobre la creación de las niñas Gente muy inteligente, ella lo llama el despertar de las ciencias sí, en Sudamérica Y ella barría sí. las líneas, ¿no, ¿verdad? Al comienzo sí, ella las barría las líneas, por sí. eso la llamaron la bruja del desierto. La bruja estaba, del se, desierto. Se estaba con su escoba. ¡Wow! ¿Sí? Mira, además de líneas y de figuras, a esto mm. que le llamamos los... sí. Punto de conversión de muchas líneas verdes. Puntos de conversión, axis le punto puntos de ah, partida. Oh, se se centran todos en un punto. Uh -huh. Eso debe ser sumamente importante porque es el señalamiento de algo. De algo, ajá. Sí, mira, hay, incluso hay, las hay, grandes. Hay cerca de 45 axis en el oh. desierto, de donde salen o parten muchas líneas en diferentes direcciones. Y también hay eh, formas rectangulares, casi 50 lugares donde la gente se reunía. No, ¿No marcarían como paso de agua como habíamos visto? Ah, antes. sí, hay una teoría, este, que las líneas de Nazca marcan el paso de agua subterránea. Sí, Que, que eso era muy indispensable para la gente en aquel entonces. Entonces sí. era una, una científica que trataba de explicar algo, ¿no? había descubierto. Acá, sí. acá, supuestamente, viene la gente en la uh -huh. peregrinación, la ceremonia, avanza, avanza, avanza, avanza, en el laberinto. Es pasa, como un laberinto. el laberinto y al final logra salir. Ay, sale, entra este y sale. Es el fin supremo. La gente tiene el ancho de un paso un poquito más para que tú puedas sí. caminar. Caminaban la, la gente figura. Caminaban en la figura de noche con antorchas en su peregrinación. Es como que las figuras cobren vida de noche. Sí. Oh, wow. ¿Cómo se ha de ver eso? Por lo pronto, la figura de lo que parecería ser un astronauta del tamaño de una montaña, con la mano levantada como saludando a quienes lleguen desde el cielo. Los induce a pensar que quienes crearon esto indiscutiblemente trataban de dejar un testimonio permanente a través de los siglos y cuyo verdadero propósito y significado aún continúa siendo un misterio. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.